Bienvenida ya yo a este pequeño espacio de encuentro con el Observatorio Vasco del Tercer Sector Social. Muchas gracias por concedernos un ratito para, para charlar contigo. Hace cinco años tuvimos la suerte de contar contigo en, en unos seminarios sobre feminismo, ecología y decrecimiento que organizamos cuando entonces era el Observatorio del Tercer Sector de Vizcaya. Nos hablaste entonces de, de que los sistemas, las instituciones económicas, políticas y sociales están desarrollando, declarándole la guerra a la vida. Nos hablaste y nos has hablado hoy también de que somos seres ecodependientes e interdependientes, que necesitamos de cuidados. Nos hablaste y nos has hablado hoy también de la crisis de los cuidados y nos explicaste que, que hay planteamientos que están poniendo la vida en el centro y que es importante destacarlos. ¿Cómo estamos cinco años después de, de haberte escuchado hablar de esto? ¿Cómo estamos habiendo vivido una, una pandemia de por medio? ¿Se han avanzado en planteamientos que ponen la vida en el centro? Bueno, yo creo que que en estos cinco años eh, sí que han pasado un montón de cosas y se han producido avances importantes. Por una parte, yo creo que eh, cada vez hay más eh, una, una cantidad de gente más grande que es consciente eh, de que estamos viviendo una crisis que es muy profunda, que no es solo ecológica, que no es sólo económica, que no es sólo social, sino que lo mezcla todo y que es imposible eh, poder revertirlo, eh, por poder revertir la crisis estructural si no se abordan todas estas cosas a la vez. ¿no? creo además que han ido naciendo un montón, hay una emergencia fuerte de proyectos, de colectivos y de visiones que han ido incorporando todas estas miradas, ¿no? pero sin embargo, en el plano estructural lo que nos encontramos es que las cosas no van a mejor, ¿no? es decir, se profundiza la crisis ecológica eh, e inevitablemente, porque está directamente conectado, esa eh, profundización de la crisis ecológica conlleva una precarización y una dificultad grande para las personas, fundamentalmente, porque me parece que a nivel estructural no se están conectando ambas crisis y se está pretendiendo salir de ellas eh, con una lógica, que es la lógica del crecimiento, que está en el origen de la propia crisis. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, a pesar de que cada vez hay más gente con la cabeza puesta en ello y hay muchas personas que se están articulando, me parece que a nivel estructural no estamos ni muchísimo menos donde debiéramos estar. Eh, en, este, en este contexto, ¿qué papel crees que pueden jugar las organizaciones del tercer sector social, que son entidades de iniciativa, de intervención social, que están cerca de las personas más vulnerables, más frágiles, las ...que pueden estar más necesitadas de cuidados... ...¿qué, qué papel tiene como, como agente de transformación social? Bueno, tiene un papel importantísimo... Eh, ...según se enfoque el trabajo... ¿no? ...quiero decir, puede tener un papel eh, de contención... ...de la propia crisis y, y digamos... Eh, que, que frene eh, dinámicas de transformación si lo, que hace, eh, si lo que hacen estas instituciones es intentar simplemente paliar situaciones de deterioro social o situaciones de precariedad, que ojo, me parece fundamental. Es decir, hay que eh, activar medidas urgentes que protejan la vida de la gente y que garanticen las condiciones sociales de existencia, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de alimentos, estamos hablando de suministro eléctrico, es decir, que me parece fundamental que la gente que sufre y lo está pasando mal, eh, digamos, ...encuentre en las asociaciones del tercer sector o en las instituciones del, sector, del tercer sector... Eh, ...lugares como de refugio y de protección, me parece clave. Ahora bien, lo que tú preguntabas y planteabas es si están cumpliendo un papel de transformación social. Ahí es donde yo creo que debiéramos plantearnos algunas cautelas y algunas dudas. Habrá instituciones que claramente sí, pero hay instituciones que no impugnan el modelo social que causa la crisis y que causa la desigualdad y la pobreza. Esas instituciones no contribuyen a la transformación social. Pueden paliar algunas necesidades que, insisto, me parece que tiene valor en sí mismo y no lo desprecio. Pero lo que necesitamos son, en mi opinión, instituciones del, sect del tercer sector que impugnan que denuncian y que plantean la inviabilidad de un modelo de crecimiento y de un modelo que legitima desigualdades eh, y que de alguna manera intenta eh, o sea, de alguna manera un modelo que, que, que, que no puede en mi opinión, reformarse parcialmente sino que necesita una transformación radical. Y ahí por enlazar con una de las ideas con las que terminabas antes la charla, cómo podemos reivindicar la, la imaginación, ¿no? poner la imaginación a, a un ejercicio de, de, de denuncia, de, de, de sensibilización también, de intentar deslegitimar eso que nos ha llevado a una crisis de la sostenibilidad de la vida. Claro, o sea, Yo creo que hay un, un primer elemento para activar esa imaginación que pasa por reconocer claramente dónde estamos. ¿no? Esto me parece que es fundamental, porque ¿qué es lo que sucede? Si no reconocemos que estamos en un contexto en el que el uso de energía, el uso de agua, el uso de materiales, la disponibilidad de tierra fértil está contrayéndose, es decir, y además en una dinámica de cambio climático, que hace, por ejemplo, que ante las olas de calor que hemos tenido este verano haya lugares donde las cosechas han disminuido un 70% o que dificultan la vida de la gente, si tú no pisas esa realidad material, es imposible activar una imaginación que vaya más allá de lo que siempre nos han parecido que son las soluciones estructurales, que pasan por más dinero, más recursos, más... Eh, claro, eh, pero más dinero fiado a la posibilidad de que la economía pueda crecer. Claro que hace falta más dinero para revertir algunas situaciones, pero tenemos que pensar que ese más dinero que necesitamos probablemente haya que quitarlo de otros lugares, que esa energía que hace falta haya que restarla de otros eh, lugares donde se consume energía. ¿no? Entonces, reconocer dónde estamos me parece que es clave, porque vernos en esa situación, reconocer ese contexto de profunda contracción material de la economía es lo que sí permite hacernos las preguntas de cómo vamos a sostener con dignidad las vidas de todas las personas ...en un contexto en donde la solución no es... ...hagamos crecer la tarta... ...¿cómo vamos a resolver las necesidades de vivienda de la gente... ...en un contexto donde la solución no debiera ser construir más vivienda... ...sino aprovechar o a rehabilitar la, la inexistente... ...y meter gente en las casas que están vacías... ...¿cómo vamos a sostener necesidades de alimentación... ...en un contexto en donde debiéramos... ...relocalizar y hacer más próxima que nunca la producción de alimentos, cómo vamos a sostener cuidados que necesitan las personas en un contexto eh, en el que es necesario digamos desprivatizarlos y convertirlos en un bien común cómo vamos a sostener esos cuidados en un contexto que no explote mayoritariamente el trabajo gratuito de las mujeres o cuando no es gratuito el trabajo de mujeres mayoritariamente migradas para sostener la vida. ¿no? Por eso digo que la clave es saber dónde estamos. Porque si no pisas esa realidad material, más que imaginación, activas la fantasía de que haciendo lo mismo que hemos hecho siempre vamos a poder revertir los problemas que ha causado lo que hemos hecho siempre. ¿no? Me, me sugiere esto que dices, ¿no? que, que al final es la, la proximidad como la, la primera respuesta necesaria, ¿no? el estar cerca del terreno en el que pasan las cosas, o estar cerca de las personas, ...a las que se les quiere ofrecer una, una respuesta. Uh -huh. Bueno, la cercanía es una condición básica de existencia... ...es decir, toda la, la, la vida en el planeta... ...se ha articulado, entre otras cosas, teniendo en cuenta la, la cercanía... ¿no? ...es decir, son muy pocos eh, los animales que realizan grandes migraciones y lo hacen consumiendo una energía bestial y lo hacen porque tienen que, que, que buscar alimentos en otros, en otros lugares. ¿no? La vida fundamentalmente se sostiene en entornos cercanos y esa es una condición básica de sostenibilidad, ¿no? que es clave. ¿no? Eh, esto no quiere decir mmm, que vayamos a defender una especie de autarquía, donde nos tengamos que apañar nosotros con lo nuestro, como, como sugieren algunos discursos de, de la extrema derecha, no que vienen a plantear que que lo de, lo de dentro de nuestras fronteras es para nosotros, sin tener en cuenta que lo que hay dentro de nuestras fronteras en este momento se está sosteniendo con un flujo de materiales, energía, trabajo y tal, que viene de otros lugares. ¿no? Es decir, no es esa reivindicación de lo nuestro para nosotros, pero sí el hecho de que poder construir vida digna para todos y todas, poder garantizar el agua, los alimentos, la energía, supone básicamente intentar construir... Eh, la, la, la sostenibilidad material de la vida con los criterios de cercanía mayores. Nos referimos a intentar comer lo que venga de más cerca, nos referimos a intentar poder hacer la vida eh, en un radio, digamos, de distancia que nos permita movernos, sobre todo caminando o en bicicleta y cuando no sea posible, en transporte público y colectivo. Es decir, que esa, ese criterio es clave ¿no? y, y enfocado a cuidados, a mí me parece que también. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, pienso muchas veces. En en, si sería factible pensar en un modelo radicalmente distinto de instituciones que atienden la vida de las personas mayores, por ejemplo, para que las personas no tuvieran que salir de sus barrios, no tuvieran que salir de sus pueblos, eh, donde eh, la, digamos, la atención sea mucho más cercana y no salgan de sus contextos. Igualmente, el, el tema de las personas más pequeñas, imagino, por ejemplo, en, en las zonas rurales, en donde cuando eres una persona especialmente frágil te resulta muy difícil seguir viviendo en tu pueblo porque los servicios públicos que necesitarías están eh, lejos de donde estás. ¿no? Naturalmente, pensar el cuidado y la protección de la vida desde la cercanía exige otro tipo de institucionalidad, exige en mi opinión, eh, digamos alianzas público-comunitarias, es decir, que lo público y el tercer sector se alíe también con la gente y las comunidades que hay en el territorio, eh, y exige también pensar en otra forma de atender y de financiar, digamos, todos esos, todos esos eh, recursos comunitarios y públicos que hacen falta para mantener la vida, pero son también una fuente de trabajo socialmente necesario muy importante, eh, y, y podríamos explorar vías de financiación que podrían pasar, entre otras cosas, por retirar dinero de otros sectores donde, donde la actividad es no, ya solamente no socialmente necesaria, sino a veces socialmente indeseable, ¿no? Pues muchísimas gracias, Yayo. Con... Has redondeado además muy bien esto, esto, esto último, en la que clave de proximidad y cuidados, que son como elementos que muchas organizaciones del sector, sobre todo las más pequeñitas, vienen defendiendo, el trabajo en los barrios, con las personas que más cerca están, tejiendo redes de, de apoyo y de solidaridad, y pues, muchísimas gracias por habernos compartido estos, este ratito de, de conversación y de reflexión. No, muchísimas gracias a, a vosotros y vosotras por haberme hecho el hueco, que ha sido un placer.